ya le toca bañarse bañarse Que se me ve mucho. ¿Esconder dónde? Ah, ya sé. ¡Gasha! ¿dónde te has metido? Esta perrita se ha vuelto a esconder. Qué poco le gusta bañarse. Lo que no sabe es que huele tan mal, que deja un rastro de peste. Allá por donde va? Vamos a encontrarla. Rastro de mal olor acaba aquí. ¿Estará Gasa dentro del armario? Ay, me has pillado. Venga, marranota, a la bañera que hueles a pura caña. Pues vamos a... ¿Qué? Vaya, parece que llamará la puerta. Espérate aquí y no te muevas, ¿eh? Que por mucho que te escondas No vas a librarte de bañarte Venga, va ¿Dónde te has metido? ¿Dónde se habrá metido esta vez? Chicos, si vosotros la veis Escribidlo en los comentarios Te encontré Yo no soy Dasha, soy un pelú Venga, déjate de tonterías y a bañarte <risa> Esta vez no te libras ¡Ay! Las gafas, que si no me las quito se me bajarán. Uy, no veo muy bien espero que no te hayas escapado Ah pues no estás aquí a <risa> Es imposible que me encuentre. ¡Sí, <risa> ¡Oh, no! ¡Se ha olvidado poner la lavadora! Oh, no. <risa> ¡Listo! una la Ha llegado el momento de lavar a Mimi por primera vez A ver cómo reacciona, a ver Veamos ¿Eh? qué está haciendo ¿Qué ¿Ah? haces, papi? ¿Eh? Sabes que te estoy viendo, ¿no? Vale, vale, me han descubierto Pero hoy toca ¿Qué es eso del baño, papi? ¿Un nuevo juego? ¿O oh, no? Una nueva chuche Oh, un super juguete No, Mimi Te va a estirar de los pelos ¿Cómo? A ver, estirarla de los pelos, ¿no? Más bien peinarla. Te va a mojar entera hasta que tiembles de frío ¿Qué? Bueno, es que para limpiarla tengo que mojarla Y te va a lanzar aire caliente con una máquina infernal Infernal no, Dasha, solo es para secarle el pelo No le metas miedo a tu hermanita Vale, vale, yo ya le he avisado Serás bromista Pero no te va a funcionar Porque mi cachorrita es súper valiente Venga, Mimi, vamos al baño Venga, va, vente Vamos, vamos, corre, vente no. Hola, chicas. Pero ahora toca que Mimi se bañe. Venga, piquéñaja. ¡Ay, ayúdame a No quiero morir. ¡No, vamos al bañito? No vamos eh, al bañito. Eh, vamos al bañito y eh, vamos no, al bañito. No vamos? A ver, a ver. ¡Mira, Mimi, lo tengo todo preparado para el baño. ¿Estás lista, cachorrita mía? Mira, este es un cepillo y con él te este voy a peinar. Oh, no. Esos son bromas de Dasha Venga, vamos a cepillarte ¿Mimi? ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha metido? Pero si hace un momento estaba aquí ¿Qué le habrá pasado? Espero que no se haya tirado por la ventana momento! ¡Pero si estabas aquí escondida! ¡Vaya susto me he llevado, Mimi! ¡Venga, vamos a cepillarte el pelo! ¡Al final me ha encontrado! <risa> <risa> no! ¡Venga! Mí! ¡Mírala que no sí, quiere! ¡Vamos! Cuenta. ¡Ya verás que luego no es para tanto! ¡Ay, Ay quieta, Mimi! ¡Claro! ¡Como <risa> si me pudiera mover! te lo estaba diciendo y no me hacías caso. ¡Listo! ¡Llegó la hora del baño! ¡Oh, no! ¡Creo que tengo un mal presentimiento! ¡No! ¡No me pasas ahí! ¡No quiero morir! Uh. ¿Eh? ¡Vaya! ¡No me ha pasado! traído, Mimi! ¡Unos patitos para tu primer baño! ¡Déjate de patitos y sácame de aquí! ¡Ayuda! ¡Venga, Mimi! ¡Déjate de bromas y... ¡A bañarse! ¡Anda! ¿Qué es eso? ¿Una serpiente metálica? ¡No! ¡Una serpiente que saca agua por la boca! ¡Sácate! ¡Qué solo es un grifo, Mimi! ¡Vamos, relájate! ¡Mira el patito! mí ¡Que te vas a hacer daño! ¿Pero qué te pasa? ¡Te has vuelto loca! ¡Ayuda! ¡La serpiente metálica me escupe agua! ¡Ay! ¡Vaya golpe me he pegado, papi! ¡Ay! ¡Oye! Tontí, si el baño es super guay y ya verás qué limpio te quedas. Un poquito en las patas. La barriguita. La cabeza que no falte. ¡Y. ¡Vuelve el agua! ¡No! ¡La serpiente no! ¡Ayuda! ¡Quiero salir de aquí! A la policía! ¡Oh, ¡Sí! oh <risa> ¡Ya hemos terminado, Mimi! ¡Y ahora toca secarte! ¿Qué, Mimi? ¿Ya te han acabado de torturar? Bueno, yo te veo enterado. aún. No lo sé. Pero yo estoy destrozada. ¡Anda! ¡No exageres, Mimi! ¡Venga, vamos a secarte! Dos besitos para ti, Mimi, Por si no te vuelvo a ver. ¡Ja, secaremos los oídos, muy importante para evitar infecciones, ¡y luego el cuerpecito! ¡Oye! Yo pensaba que sería peor el secado, ¡la máquina es ¡Yo me voy! ¡Quieta Mini! ¡Que solo va a ser un momento de nada! <SILENCIO> ¡Qué ¡Ayuda! ¡Uy, no pares! ¡Ah! Ya me esté terminado. Mirad qué guapa queda de la cachorrita. Sasha, he salido viva. Es verdad, hermanita. Estás viva y súper limpia. ¡Qué bien huele! El culo te huele a caca, yo me voy Lo siento, <risa> es que he pasado mucho miedo <risa> Oye, pues el tuyo huele a culo de vaca Y así ha sido el primer baño de mi cachorrita Mimi ¡Qué perritas más adorables tengo! <risa> Ay. Sí, sí, le huele a pura caca Oye, deja dolerme de el culo